Buenas, buena, buenos días a todos y todas. Eh, estamos comenzando la transmisión en el canal de YouTube de Wikimedia Argentina. Eh, mi nombre es Giselle Bordoy y estoy a cargo del programa de Cultura y Conocimiento Abierto de Wikimedia Argentina. Y hoy comenzamos una serie de webinars vinculada a desinformación e infodemia. Eh, vamos a hacer cuatro webinars, uno hoy, otro mañana, uno el lunes y uno el martes, tratando de abordar diferentes tópicos en este contexto de aislamiento social, donde las fuentes no podemos ir a chequearlas en los lugares, donde nos conectamos con la virtualidad, donde, donde realmente vemos eh, lo que sucede y a través de, la, de las redes, de las noticias periodísticas que hay dando vuelta. Eh, de esa manera, eh, nuestra idea es, eh, es, es convocar a especialistas en determinadas temáticas para que puedan eh, brindar su expertise y contarnos cómo comunicar y cómo encontrar fuentes eh, en, este, en esta época de, de pandemia. ¿Y por qué Wikimedia Argentina hace esta serie de webinars? Bueno, básicamente Wikipedia es el proyecto que, que trabajamos donde lo que más importa para nosotros es la fiabilidad de los artículos. Y nosotros solamente podemos dar cuenta de la fiabilidad de estos artículos a través de las fuentes de información. Entonces, primero tenemos que tener un conocimiento crítico de las mismas y segundo poder eh, encontrarlas. Entonces, de esta manera eh, hablamos con estos expertos. Hoy nos acompañan, eh, Nadia Luna, periodista científica de la agencia de noticias de la UNSAN y Nicolás Camargo Lescano, periodista científico de la, agencia, eh, de la agencia de noticias de la UNLAM. Ambos son parte del colectivo Red, Specie, Red de Especie, que es un colectivo de periodistas científicos que, se, que, que comenzó el proyecto este año y están dedicados a informar ciencia de manera responsable. Así que les doy la palabra, yo me voy a mutear y me voy a, a, a poner la pantalla, pero voy a estar acá escuchándolos, escuchándolas. Bueno, muchísimas gracias, Gisele, gracias a Wikimedia por esta invitación. Eh, estamos contentes de poder compartir un poco eh, el conocimiento, pero también poder eh, compartir preocupaciones que tenemos, porque estamos, bueno, todo el tiempo viendo cómo es la cobertura de los grandes medios, eh, hay cosas que nos preocupan y está bueno poder plantearlas. Eh, en primer lugar, me gustaría contarles un poco sobre especie. Tal como dijo Giselle recién. somos un colectivo de muy reciente formación eh, y en general eh, somos periodistas y comunicadores de la ciencia que venimos del ámbito público. Esto es, áreas de comunicación o agencias de noticias que fueron formadas en universidades públicas y en institutos de investigación como el CONICET y otros organismos de, de investigación de la Argentina. Eh, tenemos la suerte de tener compañeros de muchas provincias, así que bueno, eh, hay, eh, hay federalización por suerte en, nuestro, en nuestra red. Y básicamente tiene que ver también este enfoque en lo público, tiene que ver con que, como ustedes habrán visto, en los últimos años se cerraron muchos espacios dedicados a la ciencia y la tecnología en los grandes medios de comunicación, suplementos, eh, segmentos en los canales de televisión, columnas en la radio, y la verdad es que la ciencia cada vez tenía menos lugar. Sin embargo, desde el ámbito público se le empezó a dar ese lugar a la, a la ciencia y la tecnología y a la comunicación de la ciencia y la tecnología, y es por eso que los espacios fueron creciendo y pasaron de ser solamente un lugar donde se hacían las y que se contaba lo que se hacía en la universidad, a hacer divulgación y periodismo científico desde estas instituciones. Así que bueno, básicamente es eso y queremos invitarlos también a nuestras redes después para que nos conozcan y vean un poco la producción de nuestros compañeros y compañeras. Para empezar, lo que hicimos con mi compañero para poder... Eh, eh, organizar un poquito la información que tenemos para, para contarles, hablamos como una especie de decálogo, el decálogo para comunicar contenido científico eh, en tiempos de infodemia y en tiempos de pandemia, porque son dos las pandemias que estamos enfrentando tenemos por supuesto la pandemia del coronavirus de la cual eh, ustedes estarán cansados y cansadas de escuchar, de leer, de ver y tenemos la otra pandemia la, la infodemia o la desinfodemia, que es la pandemia de la desinformación, esto es eh, algo que se transmite muy rápido también, ¿sí? a través de las técnicas y es muy importante darle batalla constantemente. Eh, la realidad es que muchas veces nosotros creemos, cada uno creemos que, no, que la, la, la infodemia es algo que no nos llega a nosotros, es un problema de otros, y en realidad muchas veces contribuimos de manera involuntaria a replicar ese tipo de noticias falsas, creando más ansiedad, más miedo, más desinformación en la gente que nos escucha y nos lee. Y tenemos que tener en cuenta que como comunicadores tenemos una responsabilidad extra a la hora de escribir. No podemos estar opinando en redes de manera liviana porque esto puede tener consecuencias. Entonces, bueno, yendo al primer punto, eh, bueno, lo fundamental siempre cuando hablamos de comunicar noticias de salud y comunicar noticias de, de, de coronavirus en este caso, tiene que ver con recurrir a fuentes oficiales. Lo primero que hay que hacer, la primera fuente a la que hay que ir es a la fuente oficial, especialmente cuando hablamos de difundir estadísticas de casos. ¿Sí? En el caso de Argentina, por supuesto, el Ministerio de Salud de la Nación y los Ministerios de Salud de las provincias. En el caso de, de, a nivel más mundial, tenemos la Organización Mundial de la Salud. Y cuando hablamos de otros países, también es importante recurrir a sus Ministerios de Salud, a sus organismos oficiales. Porque muchas veces lo que pasa es que nosotros nos quedamos... Eh, por ahí hacemos bien el trabajo en nuestro país y sabemos a quién recurrir porque es fácil ir. Sabemos que tenemos que ir al Ministerio de Salud, sabemos que tenemos que ir a la Organización Mundial de Salud. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de otros países? Y bueno, no sé, busca a ver qué dicen los medios de bueno cuántos casos hay en Ecuador, cuántos casos hay en Brasil. Y la realidad es que lo mejor es ir a los organismos oficiales también de esos países porque aunque a veces no tengan la información, muchas veces es cierto que o no la tienen o no la quieren dar, o no tienen la capacidad de hacer los testeos suficientes como para, por ahí, eh, dar una información certera, eh, hay que ir igual a esas fuentes, ¿sí? Eh, es, es importante ir a esas fuentes y también es importante no caer en, el, en las falsas dos campanas, que esto pasa mucho también. Eh, pongo la fuente social y después pongo la fuente de un experto que dice algo totalmente distinto, eh, como para decir, bueno, estoy cubriendo las dos campanas. En salud no siempre es necesario cubrir las dos campanas, porque muchas veces podemos caer en que esta persona que está opinando termine resultando lo que está diciendo esta, esta entidad oficial que tiene datos para decirlo. Entonces hay que tener muy cuidado con esa, ese equilibrio de las dos campanas que a veces no es necesario. El segundo punto eh, tiene que ver con buscar expertos según el enfoque del tema que le queremos dar. Eh, por ahí, si del otro lado hay personas que se dedican a comunicar ciencia desde hace tiempo, esto es una obviedad, pero para las personas que no se dedican a la comunicación de la ciencia y que ahora, en este, conte en este contexto, tienen que informar sobre ciencia, eh, no lo tienen tan en claro, pero no es lo mismo si yo quiero hablar de una pandemia determinada consultar a un médico que sea epidemiólogo que a un médico que tenga otra especialidad. No es lo mismo consultar sobre, por ejemplo, eh, el lanzamiento de ARSAT. Yo no voy a ir a consultar a un biólogo, voy a consultar a un ingeniero en telecomunicaciones. O sea, por ser científico, por ser experto, no te da la entidad de hablar de cualquier cosa. ¿sí? Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque vamos a encontrar expertos por todos lados y no todos saben de lo que están hablando. Entonces, según el enfoque que le demos, vayamos a las fuentes más apropiadas para eso. Eh, es muy importante en este caso, eh, después Nico va ampliar un poquito más este tema, pero eh, darle lugar a, la, a las ciencias sociales y a otras, otras disciplinas que por ahí a priori no parecen ser las más relevantes en el tópico, pero que aportan otras miradas. Eh, en el caso de las fuentes expertas también es muy importante tener en cuenta cuando la fuente a la que consultamos proviene, por ejemplo, de entidades privadas, de grandes empresas o de grandes farmacéuticos, ¿sí? No es tampoco caer en que todo lo privado es malo y todo lo público es bueno, pero si estamos hablando con alguien que proviene de una gran farmacéutica, probablemente, probable, probablemente tenga intereses detrás de eso, detrás de lo que está diciendo. Entonces, desconfiar, repreguntar y, si es posible, chequear esa información con fuentes que vengan del ámbito público o que sean más neutrales, digamos, como para poder, ahí sí, tener dos posiciones y, y estar más tranquilos de lo que se dice. Eh, el tercer punto me parece muy, muy importante, hay que remarcarlo mucho, como comunicadores tenemos que decirlo todo el tiempo también para que otra gente, otros periodistas lo, lo, lo apliquen, y tiene que ver con ser muy cuidadosos a la hora de hablar de tratamiento. ¿Sí? Siempre. Esto no es solo en pandemia, esto es siempre. Cuando hablamos de salud y cuando hablamos de posibles curas, posibles tratamientos y vacunas, hay que tener muchísimo cuidado. Hay que tener en cuenta que del otro lado hay gente que puede estar sufriendo la enfermedad, puede tener familiares en esta situación y que en tiempos de pandemia estas posibilidades se multiplican pero exponencialmente. La realidad es que hoy todos somos potenciales eh, portadores del virus de lo que sea y entonces todos vamos a estar como alerta a saber qué se dice. Hay que tener muchísimo cuidado. Y en este sentido es muy importante que cuando uno comunica un determinado tratamiento, un determinado desarrollo de un tratamiento, preguntar en qué estado está la investigación que estamos comunicando. No es lo mismo una investigación en fase de laboratorio, en, ensayo, en, en fase de ensayo in vitro, ¿sí? que son los primeros pasos que se dan, en la investigación, que un ensayo que ya pasa a la etapa de animales, donde ya hay ciertas cosas que están comprobadas y que se van a comprobar en animales, y no es lo mismo una investigación en fase, de la, de, en fase clínica, donde se está probando con humanos. Todo esto lleva muchísimos años y es muy importante poder explicar en qué etapa está y explicarlo de manera sencilla para que la gente que no tiene por qué saber todas esas etapas lo entienda. ¿Sí? que todavía falta para llegar a un tratamiento, que todavía falta para llegar a una cura. Eh, en este sentido, ponerlo lo más arriba posible. ¿sí? Si, si estamos hablando de una investigación que está en fase eh, de laboratorio, no digamos que encontramos la cura contra la enfermedad, digamos que se está investigando y que todavía falta mucho para poder aplicarlo. Yo les voy a compartir un ejemplo de esto que estoy diciendo. Hay un montón, pero ahora les voy a compartir uno que tiene que ver con, a ver, espero que se vea, esta es una noticia que eh, saqué de un medio, en este caso era un medio de México, pero la realidad es que se ve en muchos medios, eh, y en este caso el título es, científicos británicos encuentran por accidente la cura contra algunos tipos de cáncer. Bueno, dice algunos tipos de cáncer, no lo generaliza, pero dice que encontraron la cura, ¿Sí? Entonces, vamos a leer el primer párrafo y lo que dice el primer párrafo es que este descubrimiento todavía no fue probado en humanos. Entonces, no hay cura. Si seguimos leyendo, más abajo dice directamente que esto es el estudio de laboratorio. Encontraron una célula, una célula que podría ser capaz de... Bueno, entonces no hay ninguna cura. ¿sí? Es muy importante evitar estos títulos que son así impactantes, eh, sensacionalistas porque lo más probable, cuando leemos, también está bueno tenerlo en cuenta, lo más probable es que esto no sea así y que hay que desmenuzar esa noticia para ver cuál es la realidad. Esto es una irresponsabilidad, es algo que lamentablemente está pasando bastante en estos días y que es muy importante combatir. Tenemos también, bueno, esto es un ejemplo muy reciente, lo vi ayer en la tele, eh, tiene que ver con el coronavirus, esta noticia seguramente muchos de ustedes la vieron en varios medios, gráficos, radio, tele. Eh, hay un estudio de Harvard que había hecho una simulación de que en algunos casos podría, haber un, eh, podría ser ideal que haya un aislamiento con un poco más de tiempo, pero un aislamiento diferenciado, de diferentes, eh, en, en, según la característica del país y según la característica de la pandemia, eh, la posibilidad de que se siga el aislamiento pero este videógrafo, o sea, lo una persona que eh, una, más, especialmente piensa las personas de grupos de riesgo, ¿no? Ven esto y dicen, por dos años no voy a poder salir, es una locura, ¿sí? Entonces, eh, es muy importante que, eh, que tengamos mucho cuidado cuando hablamos de estas cosas, porque los efectos que podemos generar eh, puedan ser irreversibles. Eh, en el sentido de que realmente hay mucha gente que está sufriendo ataques de pánico, de ansiedad y de esto y, y, y es, es realmente muy, muy devastador el efecto que podemos generar a la hora de comunicar. Eh, así que bueno, eso, reforzar lo de evitar títulos sensacionalistas para no asustar ni no alarmar de más. Eh, más o menos en el mismo sentido de esto viene la recomendación número 4 que tiene que ver con tomar recaudos al publicar un contenido proveniente de un artículo científico. Es importante no generalizar, ¿sí? Esto que les decía de no se encontró la cura para el cáncer. En todo caso se está desarrollando un tratamiento que podría ser útil para un tipo de cáncer, ¿sí? Bueno, tomar todos los recaudos posibles para explicar esto. Y eh, cuando hablamos de un artículo científico también está bueno hablar de qué es un artículo científico y cuáles son las fases que tiene a la hora, cuáles son las fases con las que pasa un artículo científico antes de publicarse y antes de estar listo para comunicar. Brevemente, para quienes no estén tan familiarizados con esto, eh, les quiero contar que, bueno, un, una investigación, además de llevar varios años para poder ser finalizada, lo cierto es que cuando un investigador va trabajando un tema, va teniendo avances. Estos avances los va comunicando, y eso está bien que así sea. Pero, para poder comunicarlos, primero va a pasar por una etapa donde colegas expertos de, otro, de, de otros lugares van a realizar ese trabajo para ver, por ejemplo, si determinado experimento eh, es necesario que se vuelva a hacer, si eh, en determinada evidencia que, de la que habla el paper, eh, alcanza la cantidad de personas que se, se aplicaron en el estudio, o la cantidad de animales, o la cantidad... Bueno, hay que revisar muchas veces un montón de cosas, y ese es el trabajo de los colegas, revisar qué es lo que necesita ser eh, revisado, qué es lo que necesita ser vuelto a hacer antes de publicar. Esto lleva meses. El tema es que, como saben, en, este, en esta pandemia no tenemos esos meses. Entonces, lo que está empezando a pasar, eh, desde que se descubrió eh, este, el coronavirus, lo que pasó es que empezó a haber muchas formas de ciencia abierta, ciencia colaborativa, donde eh, los científicos pueden subir sus investigaciones de manera preliminar, lo que están trabajando lo pueden subir, para que, por ejemplo, otro colega de otra parte de, del globo terráqueo, que también estará trabajando en eso, puede aportar evidencia y entre las dos capaz que podemos hacer algo más completo. ¿sí? Esto está buenísimo esta forma de hacer ciencia, pero hay que tener mucho cuidado a la hora de comunicarla, porque estos artículos no pasaron muchas veces las fases de revisión y porque eh, cuando nosotros comunicamos algo, eh, y cuando titulamos algo, como lo vimos antes, podemos dar por sentadas muchas cosas que no son así, que no son evidencias todavía, sino que recién son indicios a profundizar. Entonces, cuando nos encontramos con este tipo de artículos que se llaman eh, preprints, en las cargas científicas son los preprints, tener mucho cuidado, ¿sí? leer bien qué es lo que se descubrió, para qué país, para qué grupo poblacional, eh, esto desmenuzarlo bien y una vez que lo tenemos bien desmenuzado, pensar, ¿vale la pena comunicarlo o voy a estar generando alarma? Eh, que no solo no va a sumar, sino que puede generar un efecto negativo. Bueno, pensar bien en eso y si se, si se decide comunicar, dejar muy en claro que es solamente una investigación preliminar y que, eh, que no es una evidencia concluyente, sino que son indicios por donde se puede llegar a profundizar. Eh, también hay que tener en cuenta que en una pandemia eh, no hay tantas certezas todos los días, eh, muchas veces los periodistas, con la necesidad de decir algo, con la necesidad de, de, de por ahí ni siquiera nuestra, por ahí incluso de, de, los, de los jefes, de, lo, de, lo, de los dueños de las empresas, donde, para las que trabajamos, lo que sea, eh, nos piden noticias, ¿no? Y no sabemos qué decir ya, porque se está diciendo mucho. Entonces, caemos en la desinformación, caemos en el exceso de información, en contar cosas que por ahí no era necesario contarlas, o no era necesario darles tanto. Entonces, tener mucho cuidado con eso nosotros. Eh, por otro lado, a veces es mejor decir que algo no se sabe directamente que, que poner distintas teorías bueno, eh, o suposiciones de, de una fuente que dice una cosa, otra fuente que dice otra, teorías conspirativas. Bueno, en vez de poner todo eso, es preferible citar a un experto que diga todavía no se sabe, todavía no se encontró. ¿Sí? Esto también vale para los científicos que, que, que también, o sea, yo hablo de comunicadores pero también los científicos comunican y está bueno que a veces puedan decir que no se sabe algo en vez de eh, conjeturar. El punto número 5 es un punto que a mí me gusta mucho eh, decir eh, y que este es un momento que me parece ideal para decirlo y tiene que ver con eh, que es una coyuntura donde podemos poner en agenda discusiones sobre ciencia y tecnología que en otro momento no podemos poner. Aprovechemos para corrernos un poquito de la vacuna, el tratamiento, los casos, los muertos, para empezar a hablar también de otro tipo de cuestiones que tienen que ver con la ciencia y la tecnología y que están bueno comunicarlas. Eh, por ejemplo, eh, en los últimos años vimos cómo hubo mucha desinversión en el área de ciencia y tecnología. Eh, en ese sentido, muchos, me, muchos medios no lo cubrían. Eh, hubo muchas protestas de científicos reclamando por mayor presupuesto, diciendo que ponían plata de sus bolsillos para poder investigar. Y había gente que, que no, no lo terminaba de entender o no lo terminaba de conocer el problema porque los medios no lo pasaban. ¿sí? Bueno, eh, esto es algo que trabajamos mucho en la Agencia TCS, por eso también me gusta mucho contarlo, porque eh, es el enfoque donde tratamos de siempre mantener. Eh, y tiene que ver con que la ciencia es política y comunicarla también. Entonces, eh, la ciencia no es solamente un investigador en su laboratorio trabajando solito y la sociedad está por otro lado, el Estado por otro lado. La ciencia es todo esto, es la articulación entre los sectores, que terminan en un desarrollo que sirve para mejorar la calidad de vida de una población. Todo eso tiene un sentido, ¿sí? Entonces preguntarnos, ¿ciencia para qué y para quién? ¿Qué, ¿Qué tipo de ciencia necesita el país? ¿Qué tipo de ciencia necesita inversión? Eh, ¿Quiénes van a ser los beneficiarios del conocimiento científico que estamos comunicando? Y esto se conecta con la pandemia de manera más específica, cuando, por ejemplo, ustedes habrán visto que eh, hay un montón de reclamos diciendo: ¿y por qué si aquel país hace testeos masivos, Argentina no? Bueno, los testeos masivos es un gran tema. Eh, hay notas, por suerte, hay notas que, que lo explican bien. Eh, hay que tener en cuenta que, eh, por ejemplo, varía, eh, o sea, el tema de hacer testeos varía por la capacidad del país de producir los insumos para poder hacerlo, el, el, el, la etapa de, de, la, de la pandemia por la que está transitando, hay un montón de factores. Entonces no podemos nosotros subirnos al caballito de reclamar por qué no, por qué Argentina no hace testeos masivos, esa no es una manera correcta de, por ahí de enfocar, sino eh, Consultar a expertos a ver cuáles son los factores que influyen en el que no se está haciendo esto. Y después que los lectores y, y que los televidentes saquen sus conclusiones, pero es importante eh, incorporar la dimensión política también en cuando, cuando comunicamos ciencia. Muchas veces esto no se hace y, y está, bueno, está bueno incorporarlo porque la verdad es que la, para que haya ciencia tiene que haber inversión y para que haya inversión tiene que haber comunicación de la ciencia para que la sociedad entienda por qué es importante hacer ciencia eh, y pueda también defenderla cuando esa ciencia no se priorice. Entonces, eh, es importante incorporar la perspectiva política y está bueno que todos empecemos a hacerlo, no solo los medios especializados, sino todos eh, empecemos a, a, a, a implementar este tipo de debates en la agenda, en la agenda de noticias generales. ¿sí? Bueno, ahora le voy a dar el paso a mi compañero, a ver si puede continuar con el resto de los puntos. Están todos bien, saludos a todas, muchas por acompañarnos en este, en este espacio y gracias también a los organizadores por brindarnos por este, este lugar. Eh, un poco siguiendo las, las, los comentarios que hagamos con, con Nadia, en el punto número 6 nos parecía muy este, importante pensar a la ciencia más allá de lo que es la salud y la, y la biología, ¿no? es eh, decir, enfocarla a la pandemia desde distintas perspectivas o disciplinas. Hemos visto, por ejemplo, en estos días, muchos en, en las radios, en los diarios y también en, en los canales de televisión, eh, muchos infectólogos, biólogos, virólogos, médicos, lo cual está buenísimo también, por supuesto, que, que ellos sumen y aporten su contenido, pero también tengan en cuenta que eh, la ciencia no es solamente eso, sino que por ahí ciencias como las sociales, las humanidades, el derecho o la economía, también tienen mucho para aportar en ese sentido desde su producción de conocimiento y de sus este, investigaciones. Un poco para abordar la pandemia desde distintas perspectivas y un poco también para tener en cuenta que es un momento ideal para eh, ampliar el concepto de lo que es la ciencia. ¿no? Pasaba hace poquito el 10 de abril, que fue el día del investigador científico, que muchos posteos en redes sociales se hablaba sobre este, gente con tubos de ensayo en laboratorios con guardapolvos. Y está bueno eso, es verdad que eso es ciencia, pero también tener en cuenta que eso no es solamente la ciencia, que la ciencia va mu mucho más allá de los laboratorios y experimentos este, con tubo de ensayo. Eh, tenemos un ejemplo, ahí si nadie lo podía poner, de, de periodistas y comunicadores científicos que han este, aportado este, ejemplos en ese sentido, por ejemplo desde las matemáticas o desde la psicología, por ejemplo, también. En lo referente al punto número 7, este, y la responsabilidad a la hora de comunicar en redes sociales, eh, es muy tentador a veces eh, republicar o compartir rápidamente algo que nos llega, que ¿no? es en WhatsApp, en Twitter, en Facebook, este, y demás. Ahí tenemos el ejemplo entonces de lo que era las ciencias sociales. Este es un ejemplo de Pablo Esteban, de Página 12, donde la fuente es un doctor, una doctora en psicología eh, e investigadora del CONICET, respecto a cómo... Eh, afecta a las emociones el aislamiento que tenemos desde ya fines de, de marzo. Y también tenemos un ejemplo de eh, la Universidad General de Gran Sarmiento, con Marcela Bello, donde la matemática aporta sus herramientas y sus conocimientos respecto a cómo se pueden analizar los datos eh, de casos y, y, y de víctimas que, que lleva la, el coronavirus. Eh, con respecto al punto número 7, este, decía entonces la responsabilidad de comunicar en redes sociales, porque eh, decía es muy tentador a veces retitear o compartir o dar me gusta a ciertos contenidos que nos llegan, ¿no? entonces por ahí a veces está bueno, eh, cuando escuchamos o, o nos llega información así, eh, chequear que sea de fuentes confiables, como decía antes Nadia, y en todo caso difundir argumentos y no solamente opiniones. Ha pasado en muchos casos de, de personas que no provienen del ámbito científico, es decir, no, no basan sus opiniones en, en fundamento o en evidencia científica, y tienden a compartir opiniones respecto, por ejemplo, a lo que senten nadie el tema de los testigos masivos, el, te el tema de cuánto debe durar la cuarentena. Y la verdad que si no se basa en evidencia científica, es solamente una, una mera opinión, que puede estar hasta incluso responde a, a intereses este, personales o, o, o ciertos sectores, y no al beneficio de todos y, y todas. Este, y también es fundamental no solamente eh, no compartir eh, opiniones, eh, sino también este, no difundir teorías de conspiración ¿no? que no tienen ningún tipo de sustento de prueba y que en todo caso aportan más que nada este, más incertidumbre y más miedo a, a la situación que ya de por sí tiene ¿no? este, un ejemplo muy conocido que se ha dado en los últimos, últimos días que ustedes seguramente habrán visto es el ejemplo del documental del coronavirus que hablaría de que el virus es, es sintético y que se filtró de un, de un laboratorio esta nota salió por ejemplo en Infobae y también salió en, en Clarín eh, y la verdad que no tiene ningún tipo de, de sustento, de hecho hay muchos científicos y científicas y también periodistas que han criticado la publicación de, estos, de estas noticias en los medios eh, y se ha comprobado que el virus eh, no es sintético, es de origen natural este, y que por tanto es, es una completa fake news y aporta más que nada inseguridad, incertidumbre y, y nada más que eso. En este sentido también es importante aclarar que eh, los virus no tienen patria, no tienen este, nacionalidad, entonces por ahí calificar al virus como de cierto origen también de alguna forma contribuye un poco a la discriminación y también, por supuesto, por supuesto a cierta paranoia. ¿no? Eh, en el punto número ocho, eh, nos parece fundamental comunicar a la ciencia desde una perspectiva mucho más federal. eso tiene que ver con que algunos medios, que están enclavados en lo que tiene que ver con, con Cava, con, con la capital de Buenos Aires, eh, tienen una, una visión más, eh, una, una perspectiva más portinocéntrica ¿no? Esto quiere decir que eh, se habla para todo el país, pero se hace foco solamente en investigaciones o en cifras eh, solamente desde lo que es cava ¿no? Por ejemplo, eh, la capacidad del sistema sanitario para atender pacientes, por ejemplo, eh, no es lo mismo si es CAVA, si es Gran Buenos Aires o si es alguna provincia. Entonces, en ese sentido, en ese sentido está bueno eh, estar en contacto permanente con, con, con comunicadores y con científicos de todo el país. Eh, esto va tanto para el tema de difusión de información como también para lo que tiene que ver con la producción de, y, y actividades que lleva cada universidad en distintos punto del país. Eh, por ejemplo... Eh, Acá tenemos, tenemos un ejemplo de la Agencia CETIS, de la Universidad de La Matanza, donde yo trabajo, donde continuamente se hacen este divulgación y difusión de investigaciones de muchas universidades e institutos públicos en todo el país. Eh, también tenemos un ejemplo de TCS, hecho justamente por la compañera eh, Nadia Luna, donde se comparte las iniciativas y lo, las actividades que hace cada universidad respecto a, la, a esta lucha contra el, contra el coronavirus. Y esta es de el CEMPAT. Eh, realizada por Alejandro Canizaro respecto al vínculo entre humanos, animales silvestres y el coronavirus. De forma tal que dar una, una idea de ciencia federal, una, una ciencia que se produce, sí, y tecnología por supuesto, ¿no? que se produce eh, ya sea en, en la UBA, en la Plata, en las universidades del, del coronavirus o en un, universidades de todo el país y no solamente lo que tiene que ver con, con Buenos Aires. Eh, el punto número nueve, no menos importante, es este, no olvidar la dimensión eh, humana que tiene toda esta, esta pandemia, eh, lo cual tiene que ver con tener eh, empatía con las personas a las que estamos hablando. ¿Por qué? Porque tanto los este, destinatarios de nuestro mensaje como aquellos eh, sobre, los que, sobre quienes comunicamos, eh, son personas, no números. Esto es a veces algo que un poco se olvida ¿no? en, en función de conseguir un, un título más impactante. En ese sentido nos parece importante... Eh, no difundir y tampoco exigir que se difunda nombres de fallecidos ¿no? eh, o, o cualquier dato personal respecto a los fallecidos eh, hablar de forma respetuosa de las personas que pueden tener o, o, o tienen la, la enfermedad eh, y por supuesto evitar cualquier tipo de adjetivación que conduzca a, a una discriminación ¿no? o a un juicio de, de valor podría decir los periodistas somos este, propensos a usar mucho adjetivo con tal de, de conseguir este mayor impacto en el título o en la noticia un poco los casos que mencionamos con Nadia antes. Entonces, por ahí, títulos como Dramático Panorama, eh, Desoladora de Historia, Trágica Situación. Eh, la verdad que son títulos que pueden ser impactantes si uno lleva a que uno los lo, lo quiera leer y quiera entrar a la noticia. Eh, pero, pero la verdad que lo, lo único que hacen es aportar un efecto mucho más este, negativo y de más incertidumbre al que, que ya hay. Y como punto número 10, que por ser el último no es, es menos importante, eh, que la ciencia y la salud eh, no se limitan al coronavirus ¿no? este, De alguna forma el coronavirus ha hecho, se, ha, se ha apropiado de la agenda La ha monopolizado por completo Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos Vemos continuamente noticias de coronavirus eh, Lo cual es bueno que se hable del tema Pero por ahí eso lleva a que eh, otras problemáticas ¿no? como, como el dengue, como el sarampión Como la falta de acceso a agua Como el cambio climático por ejemplo de alguna forma queden este, totalmente ocultas y no se hablen. Entonces es necesario como, como periodistas eh, seguir cubriendo estos temas. Ahí tenemos un ejemplo de la Universidad de Tucumán, eh, una nota hecha por la periodista Daniela Orlandi, eh, donde este, se habla sobre bueno, justamente la temática del dengue. Eh, la verdad es es una, un tema que preocupa, preocupa mucho a los expertos, porque hay muchos casos este, y también es, neces es necesario tenerlo en, en cuenta. Ahí lo dejo con mi compañera Nadia, entonces, para hablar de unas este, recomendaciones para identificar fake news y combatir la, la infodemia. A ver si está Nadia por ahí. Bueno, acá estamos de nuevo. Eh, bueno, como dijo mi compañero, eh, más allá de este decálogo, de estas recomendaciones... También nos parece importante eh, brevemente eh, hablar sobre recomendaciones para identificar fake news y combatir la infodemia. Como decía antes, esto es un problema que eh, nos aqueja a todos y a todas, o sea, no es algo que le pasa al otro, no es que el otro está desinformado. Uno siempre, si nos ponemos a pensar en las discusiones que tenemos en cualquier momento, siempre cree que tiene la razón. Entonces, siempre creemos que estamos compartiendo la información correcta cuando en realidad muchas veces no es así. Entonces, bueno, brevemente, algunas cuestiones que después le vamos a recomendar algunas cuentas para que las puedan profundizar. Pero, pero bueno, cuando nos llega una noticia, eh, especialmente si es de redes sociales o por WhatsApp, identificar de dónde proviene esa noticia, que estoy leyendo, que estoy escuchando, que estoy viendo. Hay que identificar rápidamente el autor y el medio. Si eso no está claro, ya de por sí desconfiemos, porque lo más probable es que eh, sea una fake news o que sea algo que alguien está mandando para eh, desinformar. Eh, una vez que tenemos el autor y el medio, es más fácil ir a chequearlo con esa fuente. Eh, también hay que ver qué fuentes consulta el medio para decir lo que está diciendo. Y si la fuente que consulta el medio dice lo mismo que está diciendo la persona que lo está diciendo. O sea, si yo tengo una noticia, pero esa noticia habla de un informe, habla de eh, una recomendación de un organismo de salud, eh, habla de una política que cambió, lo vimos en el caso de los barbijos, por ejemplo, que la política fue cambiando. Eh, vayamos a chequear a la fuente, vayamos a chequear al informe, al organismo, como para estar más tranquilos de que lo que estoy leyendo en el diario, lo que estoy leyendo en la red social o lo que sea, es así. En este, en este punto lo que conviene es tener como un listadito de referentes en, en la temática, también me interesa estar informado, porque lo que está pasando también y con las redes sociales es que a veces es más confiable ir a un experto que sabemos que va a brindar información confiable que ir a un medio de comunicación. En esto pongo el ejemplo de alguien que posiblemente conozcan y si no vayan a seguirlo, que es el físico Jorge Aliaga, que está haciendo unos gráficos y está explicando todo de una manera muy clara, muy fácil de entender, eh, para que todos podamos tener herramientas también para poder saber cuándo algo que nos dice un medio de comunicación es así. Está bueno que nosotros podamos usar nuestras herramientas y no confiar no, que, que, que, nuestra, que nuestra información quede en manos del que lo envía, sino también que nosotros podamos desmenuzarlo. Eh, también no nos olvidemos de los medios alternativos los medios chiquitos, los medios cooperativos, eh, esos que seguramente van a tener muchísimo menos intereses en juego que los grandes medios. ¿sí? Eh, no es cuestión de demonizar a los grandes medios, por favor, no, no se malinterprete, pero la realidad es que son empresas que tienen intereses y que esto no sucede en, en medios alternativos, en radios alternativas, en canales de televisión, eh, alternativos y públicos también, eh, la información ahí seguramente va a ser bastante más confiable que lo que encontramos en otros lados. En ese sentido, tenemos algunas cuentas eh, de Twitter que queremos recomendarles, que informan de manera seria y responsable, y que trabajan en, el, eh, en, en combatir la infodemia todos los días. Le voy a dar el paso a Nico nuevamente, mientras yo le voy a mostrar algunas, algunas de estas cuentas. Sí, tenemos tres cuentas para recomendar, especialmente, hay muchas, pero esta no aparece una de las más se este, adecuadas. Una es Ciencia Anti-Fake News, el, la cuenta es anti-fake news, arroba, por supuesto anti-fake news. Este, está integrada por científicos, jóvenes científicos y científicas de diversas áreas, que de una forma surgieron como un proyecto autogestivo y este, actualmente están en la plataforma Confiar, ahí sí podemos mostrar la, la plataforma eh, de la Argentina Unida. este este, y la verdad está, está bueno porque responden este, y, y chequean datos que todo el tiempo circulan en la web respecto a si es verdadero o falso, este, y es una, una información chequeada, hecha por, por expertos, y la verdad que está, está muy buena. Eh, por otro lado, este, la cuenta Corona Consultas, arroba coronaconsultas, eh, en Twitter, también tienen su sitio web, ahí lo pueden ver. Está organizada por el científico, Parecio Baggiarini, e integrada también por investigadores e investigadoras de varias universidades del, eh, nacionales y también este, personas de, del CONICET. Y por último, el libro Pensar con Otros, una guía de supervivencia en tiempos de posverdad, de Guadalupe Nogués, editado por El Cato y La Caja, que en este momento se encuentra online gratis para poder leerlo, es fácil este acceso. Este, nos parece también importante destacar, más allá de estas cuentas y de, del gran laburo que vienen haciendo este, estos científicos y científicas, eh, justamente pensar que la comunicación eh, no está solamente en manos de los periodistas, eh, eh, científicos especializados, eh, sino también de los mismos científicos e investigadores. Hemos visto, más allá de esta situación de pandemia, que en estos últimos años han incursionado mucho en divulgar, en, en comunicar, en compartir su, los conocimientos que ellos producen día a día eh, en sus ámbitos de trabajo, en ¿no? redes sociales libros, canales de televisión, algunas propuestas por más creativas como Stand Up, como Teatro Científico, eh, sus sitios web, eh, podcasts, científicos, científicas, están empezando a utilizar para vincularse más, más con la sociedad toda y para comunicar lo que ellos hacen. Eh, y nos parece importante porque de alguna forma, eh, cuanto más fluida sea la, la relación entre los periodistas científicos y los, y los, los científicos y científicas, eh, más fuerte va a ser esa comunicación científica. Eh, mejor se puede debatir este, sobre temas de, de, de política científica, como mencionaba antes Nadia, políticas de comunicación científica, políticas de ciencia y también políticas tecnológicas. Y por supuesto todo esto va a reducir eh, muchísimo la, la cantidad de, de errores. Ahí tienen nuestros datos para que quieren hacernos así. Eh, muchísimas gracias, eh, Nicolás, Nadia. La verdad que la presentación fue, fue espléndida. Eh, tenemos comentarios muy, muy positivos en, en el canal de YouTube y por fuera también en redes sociales. Y hay un par de preguntas que estuvieron haciendo eh, para... Uh -huh. Y nos gustaría que nos, nos puedan responder o por lo menos iluminar. Por un lado, eh, Eva Costa nos pregunta cuál es su opinión entre la disyuntiva entre periodistas científicos versus eh, científicos divulgadores. Un poco la, la hicieron, pero estaría bueno que la refuercen. ¿Puedo cuento, perdón, no, no, no escuché, perdón. Divulgadores, divulgadores científicos eh, versus periodistas científicos. Me parece que ahí la, la, el error sería la palabra versus, ¿no? Un poco lo que hablábamos recién hace, como, como cierra de la presentación. Eh, pareciera, si uno pone la palabra versus, que es una cuestión como de, de competencia, si se quiere, ¿no? Donde uno tiene que estar peleando su espacio este, con, con el científico, y la verdad que para mí que no. Es una, un vínculo que tranquilamente se puede, podemos trambos, se puede fortalecer, se puede retroalimentar, y además, algo que por ahí parece una obviedad, pero no lo es, y es que eh, nuestro laburo sin los investigadores e investigadoras no existe Es decir, nosotros dependemos de la buena onda y de, de la paciencia Y de, de, del espacio que nos den en su agenda, los científicos y científicas algo que por ahí no se sabe mucho, y es que la verdad que eh, la ciencia eh, es mucho laburo de, de, de proyectos y e investigación y también mucho laburo burocrático, ¿no? de, de papeles y de formularios y de pedir becas y fondos y demás y aparte tienen su vida, científicos y científicas. Entonces, en ese combo, que la verdad que nos den su espacio para vendernos este, entrevistas o, o reportajes, la verdad que es buenísimo. Eh, para mí es un error verlo como, como un versus, totalmente. Me parece que cuanto mayor sea la, el, esa relación, mejor para todos y todas. Yo coincido, coincido con lo que dice Nico, y de ninguna manera es un versus. Eh, y también pasó que hace un tiempo los científicos eran mucho más reticentes a comunicar. Eh, los periodistas tenían que estar corriéndoles atrás, explicándoles la importancia de comunicar ciencia. Y creo que en este último tiempo se entendió un montón, costó que se entendiera, se entendió, se está entendiendo, y, y lo que menos tenemos que hacer ahora es decirle, no, chicos, no comuniquen, no, o sea, al contrario, a nosotros nos sirve, la... y también hay un compromiso por parte del científico, que fue formado muchas veces con fondos públicos, eh, de devolverle un poco a la sociedad lo que la sociedad le dio, eh, porque si no, ¿cómo la sociedad sabe qué es lo que estuvo financiando? Bueno, hay un compromiso también el, el científico la científica de comunicar lo que está haciendo, porque la ciencia que no se comunica no existe, entonces eh, es importante que lo hagan, que lo hagan y que lo hagan cada vez más, o sea, los periodistas y las periodistas no tenemos que insistir en que lo hagan, es muy importante. Eso no significa sacarnos el trabajo a nosotros, podemos, creo, cada uno encontrar nuestro lugar y aportar a que la desinfodemia sea menor y la información de calidad sea mayor. Y respecto a esto que decía Nadia sobre cierto cambio de paradigmas, si se quiere, respecto a la comunicación, creo que el mejor ejemplo es estos esquemas lo que hemos dado ¿no? respecto a, a, a Ciencia ante Fake News o para consultas, este, o también este, el GATLACA, una de Caja, bueno, hay distintos proyectos e eh, iniciativas, respecto a cómo los científicos también, y científicas también toman eh, no, eh, noción y, y conciencia de la importancia que es eh, que ellos comuniquen eh, los contenidos que ellos saben, ¿no? A veces mediatizados por a través de los medios y a veces no. Buenísimo, chicos. Estaba respondiendo ahí algunas consultas en el chat, que están totalmente de acuerdo con su, con no decir versus, sino que qué bien que haya más ciencia y también pública, y con periodismo científico público. Otra consulta que nos dejan, eh, bueno, Carlos García nos dice, ciencia federal... Eh, ¿Qué buen concepto? ¿Podrían dejar enlaces donde se pueda profundizar sobre ese tema? Yo creo que también se refiere más a agencias a nivel federal, más allá de, de, lo que, de donde están ustedes, ¿qué otras agencias habría que ir a ver? Y esto se suma a otra consulta que nos hacían si podían darnos más enlaces, más información donde consultar periodismo científico de calidad. Uh -huh. Bueno, lo que tiene que ver con agencias científicas... Yo les voy a eh, dejar las cuentas también hay, en el chat a, la, hay a las Hay cuatro, personas. si no me equivoco. La, la más antigua es la agencia CITA del Instituto del Lugar, que se ocupa de divulgaciones de, de ese instituto. Eh, después nació la agencia CETIS de la Universidad Nacional de La Matanza, ctyrs.com.ar, eh, que divulga contenidos de, de todas las universidades e institutos eh, públicos. Eh, TS se nació después de, de, en, en la Universidad Nacional de San Martín, con una perspectiva mucho más... Este, de, de Política Científica, que ahora seguramente lo va a explicar mejor Nadia, ya que ya está en esa agencia, eh, y la Agencia Unciencia de la Universidad Nacional de Córdoba. Eh, eso respecto a, a las agencias. Eh, después, por supuesto, hay muchos periodistas, y periodistas eh, hombres y mujeres este, científicos muy, muy buenos, este, y una plataforma muy buena a, para crear un cierto enfoque a nivel federal es la Plataforma Argentina Investiga, donde se recopilan este, investigaciones y notas de divulgación y de periodismo científico de todas las universidades, tanto públicas como privadas respecto a producción científica no sé si nadie tiene algún ejemplo más respecto a, a esto eh, Sí, esos bueno, con respecto a TCS contarles brevemente para que no nos conozcan que eh, nosotros además de divulgar lo que se hace en ciencia y tecnología en el país tratamos de, de hacer también algunos, o de promover algunos debates, análisis como esto que les decía de la política científica ciencia para ti para quién tratar de poner el en enfoque también en la tecnología, porque muchas veces eh, la ciencia, lo que acapara todo, ciencia y salud, se habla mucho de eso, y la tecnología queda un poquito olvidada. Bueno, la tecnología también, ¿qué tipo de tecnología? No, no estamos hablando del último celular, sino que estamos hablando de, por ejemplo, tecnología para la industria, eh, lo, que hablaba, lo que hablaba antes de la, SAT, eh, de la tecnología eh, que va a promover una industria que a la vez promueve que haya más pymes y todo el entramado productivo. ¿sí? Eh, ese tipo de, de, de, de cuestiones muchas veces en el periodismo científico quedan olvidadas, así que bueno, también está bueno tenerlas en cuenta para comunicar y no quedamos siempre en las ciencias exactas, en lo que se hace en el laboratorio, eh, salir un poco de ahí y hablar de las ingenierías. Y por mi parte, por supuesto, siempre hablo del tema de la perspectiva de género, eh, no olvidar eso, cuando hablábamos antes de... de la perspectiva general y demás también es importante tener perspectiva de género porque muchas veces un determinado eh, una enfermedad o, o un determinado descubrimiento científico no afecta de la misma manera que a, una, a a las mujeres o a la población eh, de, de, de, de población trans eh, que a los varones por ejemplo entonces esas distinciones está muy bueno hacerlas también y, y bueno tenerlas en cuenta eh, eh, ahí quiero recomendar al medio Economía Feminista, que no sabíamos que la economía ah, también es una ciencia, a veces está como en otra sección en los medios, pero también son ciencias eh, que habla de una perspectiva de género, federal, eh, de bioeconomía. Y también, por supuesto, recomendarles cuando, cuando... esto de que preguntaban de dónde buscar información más federal, ir a los medios provinciales. Eh, en el caso nuestro, específicamente, ir a los, a los portales de las universidades y de los institutos de investigación que están haciendo muy buen trabajo en comunicar, en comunicar ciencia. Eh, muchas veces la información que aparece ahí está mejor explicada porque se hace con más tiempo, se hace con expertos. Eh, imagínense que, que los comunicadores de las universidades e institutos tienen a, a los expertos ahí, o sea, a mano. Entonces, eh, está bueno, recomiendo ir a los portales directamente de, esos, de, de esas instituciones y ahí van a encontrar seguramente información detallada, eh, donde trabajan mucho de nuestros compañeros, así que bueno, los invito a hacerles un panel. Buenísimo. Eh, la verdad estábamos, estaba ahí compartiendo algunos de los enlaces que, que, no, que, me fuero, que fueron comentando, así que a dos manos escribiendo ahí en el chat en YouTube. Quiero decirles que participaron más de 70 personas durante toda la transmisión de diferentes lugares del país, Bariloche, La Rioja, Jujuy, y bueno, se me, se me escapó un poco ya los saludos, de La Plata, Buenos Aires, eh, les encantó, así que les agradezco muchísimo eh, que hayan, se hayan sumado hasta este primer webinar, la verdad el contenido es buenísimo. Eh, les agradecemos un montón. Eh, es buenísimo este decálogo, o sea, nos encantaría como que armen alguna publicación y después poder compartirlo en, en redes sociales, que la red lo, lo realice, porque es muy buena información. Y, y bueno, ya, ya quería despedirlos, agradecerles todo esto. Y, y anunciar que mañana a las 11 de la mañana también vamos a estar con los webinars. Así que si quieren decir algo antes de terminar, para, para cerrar, eh, bienvenido sea. No, bueno, agradecerles a todos los que estuvieron del otro lado eh, tratando de esto, de, de profundizar un poco más en qué podemos hacer los comunicadores en este momento tan importante donde tenemos mucha responsabilidad, donde tenemos que, que cumplir ese rol, pero cumplirlo de manera lo más efectiva posible. Así que está bueno que tengamos estas inquietudes. Nosotros, obviamente, no tenemos todas las respuestas. Eh, la idea era problematizar un poco qué es lo que estaba pasando y por qué por dónde hay que ir. Eh, espero que les haya servido, que algunas hay cositas que hayan quedado. Y, obviamente, estamos abiertos a cualquier consulta. Eh, invitarlos también a que, a que nos encuentren en las redes, como Red Especie, eh, en Twitter, Instagram y Facebook estamos. Así que ahí van a poder ver también lo que estamos produciendo. Muchísimas gracias. Eh, bueno, y Nico se nos fue, se, se cayó. Pero, bueno, agradecerle a Nicolás también. Y bueno, voy a anunciar el webinar de mañana a las 11 am, vamos a conectarnos y vamos a hablar con Ana Fornaro y Maru Ludueña de Agencia Presentes sobre comunicación feminista como respuesta a la pandemia, algo que también estuvo trayendo acá Nadia durante este webinar. Así que les agradecemos a todos por participar y nos vemos mañana a las 11 am.